bien qué es lo primero que deberíamos hacer esperen que voy a buscar el código declara las variables bien qué variable en principio qué variable es declararíamos a ver La cantidad, LED, cantidad. Bien. Descuento, LED, descuento. Marca. ¿Sí? Lo más fácil, lo más fácil de declarar, voy a poner la marca arriba. Lo más fácil es darnos cuenta de que, los datos que ya la interfaz me está eh, pidiendo. Cantidad y marca. Bien. Descuento. Precio unitario. LED. Eh, al precio unitario le vamos a poner precio. ¿Sí? Que era una constante. Eran, todas valían 35. Ese ya le damos un valor inicial. Porque ese era dato. ¿Sí? Es este que tenemos acá. Es dato. Bien. Importe final. Bien. LED. Importe. Final. ¿Qué más? ¿Algo más? Ingresos brutos. Ya que lo tenemos que mostrar discriminado. Bien. Bet. I. Bebé. Ahí. Precios sin descuento. Bet. Después vemos si usamos o no usamos. Precio, eh, vamos a ponerle, precio, precio sin descuento, no, el precio sin descuento es este, 35. Descuento, importe final, precio con descuento vamos a ponerle, con descuento. Y el importe final va a ser el precio con descuento por la cantidad, así me gusta un poquito más. Pregunta, ahí yo inicialicé precio en 35. ¿Alguna de las otras deberíamos inicializarlas? ¿Podríamos poner el precio de la lámpara como constante? Sí. Sí, podría ser una constante. Podría ponerlo. Si mi idea es no, no usar esa variable para ninguna otra cosa, podríamos declararlo como constante. Si lo declaramos como constante, ¿qué deberíamos hacer? En mayúscula, bien, bien. ¿Sí? En mayúscula, porque habíamos dicho que por convención lo poníamos en mayúscula y también lo que haría es o mandarlo arriba o mandarlo abajo, así Para que no me quede un... Hay una constante en el medio de todas las variables. Entonces, constante. Y si necesitara más, las la pondría todas juntas, sí, organizado. Y las variables. Bien. Bien. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Cómo lo encaramos? ¿Qué deberíamos hacer? Tomamos el dato de la cantidad y la bien carg eh, y cargamos las variables con los datos que nos, nos dio el usuario. Entonces, cantidad es igual a parseInt by id. y esto debe ser txtid cantidad.value a ver. Sí, te ID de cantidad y el otro te quiste, eh no, ID marca directamente. Bien. Y el otro eh, marca Bien. Muy bien. ¿Y qué hacemos? Acá hay varias, hay varias maneras distintas de hacerlo. Hay varias maneras distintas de hacerlo. Pregunta. Yo tengo en el enunciado eh, el precio o el descuento. Yo lo que haría, si me preguntan a mí, si ustedes lo hicieron de la marca en mayúscula, a ver, marca mayúscula, muy bien, ahí. Bien, Mariano me dice, ¿podrías asignarle al importe final el cálculo del precio por la cantidad de lámparas? Me faltaría el precio de la lámpara, el descuento. ¿Sí? Primero tendría que saber el descuento. Es lo mismo el orden. A mí me gusta más, eh, se lo haces después. Bueno, eh, yo lo voy a hacer antes. ¿sí? Si ustedes lo hicieron de otra manera, después lo vemos. Después lo que quiero es que todas las soluciones de ustedes, que hayan sido distintas a las que hago yo, que puede haber miles distintas, eh, lo vamos a mostrar y lo vamos a ir comparando. Sí. Estaría buenísimo que cuando terminemos este, eh, veamos distintas opciones para, para que todos comprobemos que hay muchas maneras lógicamente correctas de hacer lo mismo. ¿sí? Bien, yo, le, yo voy a proponer esto. Eh, yo quiero averiguar el descuento. Si voy a tener 0% de descuento, si voy a tener 50%, si sí, voy a tener 30, 25, 40, 5, lo que sea que tenga de descuento. Y una vez que sea el descuento, voy a, voy a hacerle el descuento a los 35 pesos, ¿sí? porque por ejemplo, si, ¿se acuerdan que les dije ayer? Que si yo tenía un 50, había establecido que, que tenía un 50% de descuento, lo que tenía que mostrar acá era ese precio, 17,50. ¿sí? Yo quiero, en precio con descuento, mostrar el precio de una lámpara una vez que le apliqué el descuento. Lo había, lo había puesto como condición ayer. Entonces quiero, quiero resolverlo así. Si yo quiero averiguar el descuento, y yo tengo diferente El descuento va a depender de la cantidad de lámparas y de la cantidad de... Eh, y de la marca. Tengo que empezar a encararlo por uno. Primero por la marca y después por la cantidad, o primero me fijo la cantidad y después me fijo de qué marca es. Hay dos maneras de encararlo. ¿Ustedes cómo lo, cómo lo encararon? ¿Primero la marca y después la cantidad? ¿O les parece que está mejor encararlo por cantidad y después la, y, y después la marca? La cantidad primero. Yo lo haría con un suite con la cantidad. Cantidad, si te interesa saber qué marca tiene descuento lo primero. No, no, fíjense. Acá dice, si compro seis las lámparas tienen este descuento. O sea que acá en esta, en esta cantidad, para una cantidad de seis lámparas, 6 o más, perdón, eh, no importa la marca. Todas tienen el 50% de descuento. Si compro 5... Ahí depende la marca. Es como que 5 es la cantidad y después va a depender la marca que sea. Si es Argentina Luz o el resto. Si compro 4, para mí, si yo lo... A ver, que me déjenme leer. a ver. Julieta dice cantidad con un IF y con las demás un SWITCH. Como los casos empiezan a darse por cantidad, es más fácil por ahí. Yo hice un if donde puse la cantidad de seis o más. Y después un else que dentro tiene un switch. Bien. Me gusta me gusta que eh, hay, todos buscaron soluciones distintas. Está bueno. Eh, para mí, así como está planteado el enunciado, primero me el, el enunciado, fíjense que ya el enunciado mismo prioriza las cantidad antes que la marca. Porque si se fijan, está la opción A, B, C, D, que lo que va cambiando es la cantidad de un punto al otro. Seis o más, 5, cinco, cuatro, tres, ¿sí? la, eh, dos o una no tienen descuento. Entonces es como que deberíamos encarar el camino de acuerdo a la cantidad y después, nos fijamos, una vez que establecemos la cantidad, nos fijamos de qué marca es. Porque nos dice al revés. Si es argentina luz, y son seis lámparas tanto, y son cinco lámparas tanto, si lo, lo pueden encarar así, y se puede llegar a, a, a hacer así. Para mí, es más largo ese camino. ¿sí? Si lo hicieron así, está bien igual, pero es más largo. Bien. Sí, eh, yo lo que voy a hacer es primero un switch con la cantidad y en cada uno de los cases me voy a ir fijando la marca. ¿Sí? Hay, hay muchas otras maneras de resolverlo, un montón. A mí, yo lo, a mí me gusta más así porque cuando lo termine me parece que queda como más legible. Y ya les digo, después vamos a comparar el código que hago yo con el código que hicieron todos los que hicieron un código distinto. ¿sí? Y todos van a estar bien. No es que, le, porque yo lo haya hecho así, está bien. Si, todos, si el código que hago yo y el código que hacen ustedes, da el mismo resultado, está perfecto. ¿sí? Bien. Ya levantamos la cantidad de lámparas y tenemos la marca. Entonces voy a hacer un switch. Voy a ir a un switch en la búsqueda de calcular el descuento que tengo que aplicar. Entonces... Acá voy a poner cantidad. Y como hubo un par que me tiraron ahí que hicieron un switch con cantidad, y los que no lo hicieron, pregunta. Encaramos, yo ya encaré por el lado del switch. ¿Cómo haríamos los case de acuerdo al enunciado del ejercicio? ¿Case cuánto? ¿Haría un case del 1 y un case del 2? ¿Case 6? ¿Cuál nos conviene dejar para el default en cantidad? ¿Qué nos conviene dejar para el default? Bien, como dice Lucas, fíjense que el default, de todos los que vimos, tenemos case 1, case 2, case 3, case 4, case 5, case 6, y después tenemos 6 o más. Ahí tenemos un rango, porque son los valores de cantidad mayores o iguales a 6. O sea... Tenemos para 1, para 2, para 3, para 4, para 5, para 6, para 5 y para el resto. ¿Qué pasa con case 1? Eso es lo que les pregunto. ¿Case 1 y 2 lo tenemos que tener en cuenta? Sí, porque dice, como dice Lucas. Porque si yo no meto un case para el 1 para el y para el 2, se van a ir con el default. Y yo no quiero que se vayan. Entonces, eh, no puedo hacer un case 3, case 4, case 5 y default, porque el 1 y el 2 se van por el default. Estamos pensando que el usuario, acuérdense que dijimos ayer, que el usuario va a ingresar datos eh, válidos, no me va a ingresar 0, menos 1, o Pepe en cantidad. ¿sí? Después cuando veamos validaciones, lo validaríamos, pero por ahora... <coughs> Eh, lo vamos a resolver así. Eh, bien. Entonces yo voy a hacer esto. Voy a poner case 1, case 2. Case 1 y case 2, tienen el mismo descuento? ¿De cuánto es? Con 1 y 2, 0. Bueno, descuento 0. Bien. Case 3. Ahí está. ¿De qué depende el descuento del case 3? Vamos a verlo. Case en el caso de que sean 3. Acá. Vamos a arrancarlo al revés. Vamos a arrancarlo al revés. Vamos a arrancarlo desde el 6. Vamos a hacer todos los case. Así vamos a hacer. Case 3, rec. Eh, y esto lo voy a repetir. Case 3, 4, 5, y esto va a ser default. En el caso default, que van a ser 6 o más, ¿de cuánto es el descuento? 50. Muy bien, ahí está. Listo. case 1 o 2? Descuento del 50%. 6 o más, perdón, ¿qué es 1 o 2? Descuento del 0. 6 o más, descuento del 50. 5. ¿De qué depende el sin compra 5? De que sea Argentina Luz. Tiene el 40 y si es otra marca tiene 30. ¿Cómo podemos averiguar el descuento en el 5? ¿Tenemos, ¿Cuántas opciones tenemos en el 5? Dos. Y si tengo dos opciones, o sea, tengo que aplicarle un descuento si es Argentina Luz. Y si es cualquier otra marca, tengo que aplicarle otro descuento. De los condicionales que vimos, ¿cuál? Es un if else. Bien. Entonces podríamos decir if, if else. Porque tengo dos, eh, dos posibilidades mutuamente excluyentes. O es Argentina Luz o es otra marca. ¿Qué pongo acá? Marca es Argentina Luz. Si marca es igual igual a Argentina Luz. ¿Cuánto es el descuento? Del 60. No, el descuento es de 40, chicos. Se hace un descuento del 40%. ¿Y si no es 30? ¿Sí? El descuento es del 40. ¿Y si no? ¿Y si no, el descuento es igual a 30? Podría, ¿Qué pasa si hago esto? Si marca es distinto de Argentina Luz. Quiero, se me ocurrió poner eso. Si la marca es distinto de Argentina Luz. ¿Eso funciona o debería modificar algo ahí? El descuento de 30. O sea, pongo acá el 30 y acá el 40 y funciona igual. ¿Sí? Bien. Déjalo como estaba, así. Bien. Y son cuatro las cantidades. Si compra cuatro lamparitas, me dice: si la marca es Argentina Luz o Felipe Lámparas, el descuento es del 25. Y si es de otra marca, el descuento es del 20. El descuento no deberíamos ponerlo. Sí, podríamos 0,30, pero yo lo pongo en valor absoluto. Pues. Después hago el cálculo. Podés ponerlo a 0.30. Pero yo después lo que voy a hacer es precio por el descuento dividido 100. Es lo mismo. ¿sí? Bien. Lo voy a poner en porcentaje. Eh... Bien. Hay infinitas combinaciones. ¿Cómo deberíamos encarar esto? Porque me dice, si es argentina el uso Felipe Lámparas o el resto. ¿Cuántas opciones tengo? Un IF. Else, if, else. Y Lucas me dice un if, else. ¿Y los demás que me dicen? ¿Tengo tres opciones? Hay una que me dice Argentina Luz o Felipe Lámparas. Y le aplico el mismo descuento. Ahí está. Me gusta más lo que me dijo Julieta. Sí, porque en realidad son dos opciones. Lo que pasa es que una opción es un condicional eh, múltiple, o una condición compuesta. Porque a mí me da lo mismo que sea Argentina Luz o Felipe Lámparas. El descuento que le voy a aplicar es el 25. Cuando hablamos de opciones, son las opciones de descuento. Saquemos la marca. Yo tengo dos descuentos. Si la marca, Si yo ya caí en ese case... Sé que la cantidad es 4. Y si la cantidad es 4, tengo dos opciones de descuento. O el 25 o el 20. Esas son las, no la cantidad de marcas. sí Porque si no, en las otras tendré que agrupar la, todas las que están acá. Tengo dos posibilidades de descuento. 25 o 20, o sea, un if-else. Porque o le aplico el 25 o le aplico el 20. Entonces acá podría ser un if-else... Pero esta vez, en la condición, una condición compuesta. Si la marca es igual igual a Argentina Luz, o como me dijo Julieta, o, Araca puse, marca, o la marca es igual a Felipe Lámparas. Felipe Lámparas. El descuento es de... El descuento es de... 4, 25. 25%. Y si no, si son las demás marcas, es el 20. Muy bien. Ahora, si son tres las lámparas, no, ya lo hicimos, no, está bien, son tres, me dice si compra tres lámparas, si la marca es Argentina Luz, el descuento es del 15, si es Felipe Lámparas, el descuento es del 10 y si es otra marca, el descuento es del 5, o sea, en el caso de que la cantidad sea 3, o sea, de que entre al case 3, tengo tres opciones de descuento usamos ahí? Si tengo tres opciones de descuento. Ahí sí se podría hacer un if, else, if, else. ¿sí? Uno, un bloque de código para aplicar el, el 15, el 10 o el 5. Entonces acá, si, sí, if, algo, else if, otra cosa, y al final, else, otra cosa. Y acá, bueno, elijo las que yo considero. ¿Qué ponemos ahí? ¿Marca qué? ¿Qué quieren poner? Argentina Luz. Bueno, si la marca es igual a Argentina Luz, el descuento era de eh, 15. Bien. Y si no, ¿qué pueden ser? Si no es Argentina Luz, ¿qué me queda? Que sea Felipe Lámparas o el resto. Entonces, es más fácil poner. Yo podría poner acá, eh, bueno, vamos a poner lo que ustedes me dijeron. Marca es igual a Felipe Lámparas. En ese caso, descuento es igual al 10. Y si es alguna otra lámpara, descuento es igual al 5. Por la misma razón, yo podría poner acá si la marca es distinta de Felipe Lámparas, el descuento es del 5, y si no, el descuento es del 10. ¿Puedo hacer eso? Sí. sí. ¿Por qué? Pero Argentina Luz es distinto de Felipe Lámparas. pero ya comprobé que no era. Muy bien, muy bien. Ya se los hice varias veces esta pregunta en distintos ejercicios, pero para ver si todavía pica alguien. Perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces, por más que esto se pueda, es más raro. Lo voy a dejar de la otra manera que es más. PIS. ¿Sí? Muy bien. Bien. Y ya está. Tres... 4, 5, 2 y 1, ya lo hicimos. Fíjense por qué lo hice así. Voy a achicar un poco. Ahí. Yo me concentré en. Eh, está bueno cuando uno codea re, regionalizar el código. Decir, bueno, acá me voy a concentrar en hacer esto. Y una vez que hice esto, hago esto acá. Y una vez que hice esto, hago esto acá. Tratar de enfocarse bien en. Eh, no tratar de resolver muchas cosas de golpe, tratar de tenerlo legible al código. Acá hago tal cosa, fíjense, que quedó, díganme si no quedó un código lindo, me dice, pero ya con un switch donde digo, bueno, acá voy a discriminar por cantidad, y tengo las cantidades, tengo todo separadito bien por cantidad, la cantidad específica, y cuando ya me quedó un rango, lo metí en el default y tengo bien aplicadito. Cuando ya entendí en qué cantidad era seleccionada, bueno, empecé a analizar el segundo factor que, del que dependía el descuento y entonces nos quedaron, ven, un IF, el if ELSE, y acá un IF, ELSE, con la condición compuesta, y acá un if-else, y acá directamente el descuento. O sea, queda un código que, además de que funciona, ahora vamos a ver de qué funciona, queda legible Yo estoy viendo la cantidad, y de la cantidad estoy estableciendo la marca, entonces le estoy aplicando el descuento, rápidamente puedo ver que para esta cantidad y esta marca tiene este descuento. ¿sí? Si yo empiezo a encarar por marca, Ahí, fíjense que la marca Argentina Luz aplica un descuento para tres, pero también aplica un descuento para 4, y además el 25 descuento no solamente es aplicado por la marca Argentina Luz, sino que además por la marca Felipe. Se puede hacer, sí, pero estoy seguro que el que lo resolvió así, y seguramente le funcionó, quedó como más enroscado el código, como muchas opciones eh, distintas. Y ahí yo de un vistazo puedo entender más o menos las distintas variantes, las distintas ramificaciones y aplico el descuento. Ahora, seguro que acá donde que está la, en la llave de cierre de mi switch, acá en este punto, luego de haber terminado el switch, yo ya sé que tengo, ya sé el descuento que tengo que aplicar. Ya lo sé. Lo tengo guardado en la variable descuento. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago ahora? Calcular el precio final. Iñaki, Julieta, ¿agrego el ingreso bruto al final? Y no, Julieta, fíjate que vos no podrías agregar, no, no tenemos que agregarlo siempre el ingreso bruto, hay una condición para el ingreso bruto. Dice, si el importe final con descuento suma más de 120, ahí tenemos que calcular el ingreso bruto. Si no, no, no es necesario, si no lo alcanza ese impuesto. O sea que, primero, el impuesto unitario, perfecto, impuesto unitario, muy bien. Eh, el precio, precio con descuento, ¿sí? ya sabemos que el precio es 35, pero el precio con descuento, ¿cómo consigo el precio con descuento? Precio final por cantidad, bueno, bueno, pero vos ya Federico, ya me estás calculando el precio final, acuérdense que yo dije que acá en el precio con descuento no va a ser el precio final. O sea, acuérdense que su cliente soy yo, que yo les dije las directivas. Podría pasar que alguien quiera poner ahí el precio final. Pero el precio final yo lo voy a mostrar en un alert. Lo que yo quiero poner ahí es el precio de una lámpara. Precio unitario menos el descuento. Muy bien, es ese. Yo tengo el descuento... En porcentaje, ahí. De la manera en que lo calculé yo el descuento, tengo que hacer como puso Nico. Como puso... Eh... Bien, con el, como puso Nico, es el precio, es el descuento. Y como puso Lucas, está bien. Precio con descuento es igual al precio, en mayúscula, ese es el precio de una lámpara, por el descuento, que es el valor en porcentaje, descuento, dividido, eh, precio, perdón, precio menos precio por descuento, dividido, bien. ¿sí? Entonces, si yo tuviera el 10% del descuento, hago descuento. Sería 10 dividido 100, 0,1. Por el precio me da el 10% del precio. Si ese descuento real se lo resto a precio, obtengo el precio con descuento. Muy bien. Acá podrían hacerlo de todas las maneras que vimos para el ejercicio 9, como se les ocurra, pero que en precio, la variable precio con descuento le quede realmente el, los 35 pesos menos el 10% de 35, ¿sí? Bien. Con la, con la fórmula que ustedes se sientan cómodos para calcular descuentos. ¿Y ahora qué hago con el precio con descuento? ¿Qué podemos hacer? Sigo haciendo cálculos o podría... Ya podría eh, inyectarlo acá adentro. Si ya lo tengo calculado, lo voy a meter ahí. ¿Cómo lo hago? Document.getElementById Y esa, es ¿cómo se llama? Ahí está. TD, ID, precio de descuento. Está muy largo para copiarlo hasta ahora. Para escribirlo, lo copio y lo pego. Punto value es igual a precio con descuento. Muy bien. Y ahora. En precio con descuento menos precio por el descuento. Si tenés 0,5, sí, obviamente, porque si vos tenés 0,5 ya vos tenés el resultado de esto. ¿Sí? Si vos los cargaste así, bien. Eh, Gastón, calculo el precio final. Bien. Importe final es igual a precio con descuento por cantidad. Muy bien. Entonces, eso sería lo que tendría que mostrar en el alert, pero había una condición. Y ahí le clavo un if. Bien, ¿en dónde? Acá, if. Pongo un if. ¿Para qué uso el if? ¿Cuál sería el objetivo del IF? Importe final mayor. Pero para, qué lo para ver si el importe final es mayor a 120. Bien. Perfecto. Porque es la condición que se debería cumplir para ver si le calculamos o no le calculamos ingresos brutos. Bien. Entonces, importe final eh, es mayor a 120. Muy bien. En ese caso, ¿qué hacemos? Lo calculamos. Bueno, entonces, IBB es igual a qué? ¿Cómo lo calculamos? Precio final por 0.1. Bien, recuerden esto. Recuerden esto. Eh, no es por 1.1, Gastón porque por 1.1 sería lo que yo terminaría pagando, sería el importe más el 10%. Pero yo quiero saber el ingreso bruto, porque incluso lo tengo que mostrar discriminado en el alert. Entonces, eh, como me dijeron ahí, es importe final por .1 o por 10 dividido eh, 100 para mantener la misma consistencia. Y acuérdense que si no, aparecía ese famoso 0,0001. Ese es el ingreso bruto. Y ahora, y ahora venía donde muchos me dijeron hoy que te, tuvieron problemas. Ya calculé el importe final. ¿Dónde meto el alert? O ahí sería un importe final final, porque el importe final... Puede ser el importe final calculado desde acá o el importe final al que le tuve que mostrar eh, el ingreso bruto. ¿Qué podría hacer? Muchas soluciones podría aplicar, pero ¿qué podría hacer? Sí, en el caso este, en el caso de que el importe final sea mayor a 120, entonces acá vos decís que pongo importe final es igual, o puedo hacer algo que les importe final, es importe final, bb eso está bien. Bien. ¿Esto lo puedo escribir de otra manera? ¿O esa es la única? Hoy les enseñé otra. Bien. Si es esta variable, es igual a la misma variable más algo, yo podría escribirlo así. Importe final eh, más igual y, y bebé. Y sería lo mismo. De, la, de cualquiera de las dos maneras sirve. Bien. ¿Y ahora qué hago? Habría que también actualizar el precio unitario. No, no, no. El precio unitario es el precio que es de venta. Después el otro es un impuesto. ¿Qué muestro? ¿Dónde meto una alerta ahora? ¿Es un único alert o puede ser que tenga que hacer dos alerts distintos? Dos alert Porque acá, fíjense, dice, si el importe final Zaraza calculamos el ingreso brutos y hay que mostrar el, el siguiente mensaje. De ingreso, bueno, vamos a mostrar, el, en el caso que lo hago yo, puede ser que otro profesor lo haga distinto yo quiero mostrar ahora el importe final es tanto y usted pagó ingresos brutos tanto o si no tuve que hacer el cálculo de ingresos brutos que poner importe final es tanto porque sin ingresos brutos ¿cómo podríamos hacer eso? dos aler distintos en el caso de que haya calculado un ingreso bruto muestro un aler y si no muestro otro If else. Un alert antes del if y otro adentro. Podría ser un alert antes del if, mostrar importe final y uno adentro. Pero yo no quiero mostrar en el caso de ingresos bruto dos alert. Quiero mostrarlo todo en el mismo. Entonces, haría el if else. Acá metería un alert y diciendo. Eh, eh, Importe final, importe apagar, eh, pesos, voy a hacer un template de string. Esto ya, lo último es un detalle de color. Eh. Eh, importe apagar. Vamos a poner más sencillo, total. No es tan largo. Total. Dos puntos, pesos. Eso es plata y ahora este peso que viene acá con dos llaves de apertura y cierre es lo que quiero poner. Ahí va a ser importe final. Y en este caso usted pagó pesos e IBB de ingresos brutos sería una respuesta y acá podría poner un else que es cuando no le cabe el importe final y poner esto acá así ¿Sí? una vez que sé el importe final me fijo si está alcanzado por el si está alcanzado por el impuesto esta es la condición en ese caso, hago todo lo que tengo que hacer para importe final y si no, hago esto. ¿Podría hacer la suma? Sí, sí, podría. Eh, como nos dice un compañero, en lugar de hacer esto, acuérdense que yo lo hago más explícito para que lo entiendan todos, pero esto mismo quizá acá, lo podría hacer acá. sería más o menos lo mismo, ¿no? Ahí. Eh, otra cosa que podría hacer es lo siguiente, y ya los libero. Eh, vamos, hay que probarlo, vamos a probarlo. Cantidad de lámparas, una. Argentina luz. Y, a ver, F12. Calcular precio y no define, línea 51. Seguramente escribí mal la línea 51. No, está mal escrito en el HTML. Calcular precio. ¿Y cómo se llama acá la función? Calcular precio. ¿Y cómo dice? La línea 51 del HTML. Calcular Falta un paréntesis en el ángulo. Ok. Sí, sí. Eh, acá. No, me, me olvidé de cerrar. Entonces no se cerró la función y como la función no está cerrada, no la detecta. Bien. Una lámpara, Argentina Luz. Eh, no. Calcular peso. No... Mm, mm, mm, mm else importe cerramos el if esto abre acá ah profesor falta un backtick en el último alert bien gracias ahora sí fue el error acá abajo sí. Cantidad de lámparas 1, Argentina Luz, total 35, y ahí tengo 35. Si son dos las lámparas, total 70, perfecto, 35 de descuento. Si son tres y es Argentina Luz, 89,25, 29,75. Si eran tres y es Argentina Luz, es un 15%. 15% de 35, 70 es 10,50. Eh, 3,50 y 3,50, 7. 10,50. 15%. Por, no, 15%. Eh, serían 3,50 más 1,75. Eh, 3,50 más 1, Serían 5,25. 35 menos 5,25, 29,75. ¿Sí? Así podríamos probar, para todas las combinaciones, si es Felipe Lámpara, si son 3 lámparas, me hace un 10%, el 10% es 3,50, 35 menos 3,50 es 31,50. Vamos a poner un valor que sean, por ejemplo, eh, 10 lámparas, no importa la marca, eso hace saltar, acuérdense que con, 10, con más de 6 lámparas tenemos un 50% de descuento, eh, serían 350 pesos, 10 lámparas, con el 50% serían 175, ahí nos pasamos de, de los 120, como eran 175, el 10% era, es 17,50, así que 175 más 17,50 son los 192,50 que aparecen acá. ¿Sí? O sea que funciona. Y acá como una vueltita de tuerca, y ya termino, yo podría haber hecho esto. Fíjense, para no repetir esto, alert dos veces acá. Yo podría haber hecho esto. Podría venir acá y poner let mensaje, se me ocurre ahora, mensaje igual, y acá poner eh, total, Total pesos eh, dos puntos pesos eh, importe final Debo meter backtick Ahí tengo el mensaje. Y lo que voy a hacer acá abajo es poner que mensaje es igual a mensaje más lo que está acá. Le voy a concatenar al mensaje esto. Saco este else y acá voy a poner alert mensaje. Entonces no hago un else Siempre voy a mostrar alert mensaje. Si no entre acá, bueno, adentro de la variable mensaje va a venir lo que ya precargué acá arriba. Y se va a mostrar el importe final ahí. Y si tuve que entrar al if, a lo que ya está, que estaba arriba, le concateno esto. Entonces me va a quedar el importe final y esto que está acá. Y cuando muestra acá el mensaje, voy a mostrar la primera parte más la segunda. Esa es como un poco más eh, exótica, ¿no? Eh, y no tengo que hacer un IFEL, no tengo que repetir dos veces la primera parte del mensaje. Lo, lo que uso Safe es para calcular el importe y agregarle eso extra que tiene eh, el mensaje de información y ya estaríamos. ¿Sí?